Agentes de migración detuvieron cerca de 100 nacionales haitianos en medio de operativos realizados en la segunda etapa de la urbanización Caperuza, El Silencio, La Peña, Urbanización Fernández y La Brugal. Los detalles los ofrece el licenciado Euris Roque, inspector de migración. 150 nacionales haitianos de los cuales unos 60 aproximadamente están en estado migratorio irregular ya los otros después de una verificación con mi con sistema de, de, de verificación, el Plan Nacional de y así como las visas que estaban en estado legal fueron despachados estas personas que se encuentran ahora mismo detenidas serán eh, enviadas Centro de acogida de Santiago para hacer una segunda verificación más exhaustiva extranjeros detenidos alegan que poseen documentos que evidencian su estatus legal en el país por lo que se quejan ...por la detención... ...de Barahona... ¿no? ...y el 22 va a buscar... El, el si tengamos el papel de... documento legal aquí... ...lo que pasa es que estamos que está recogiendo a nosotros... ...sin querer... ...nosotros ni, se, ni sabemos si hay inmigración... ...sino es que Ale anda con esa gente recogiendo... ...nadie sepa lo que Ale quiere hacer con nosotros... ...pero yo iba a trabajar... ...es que me encontré en la calle, me agarre con todo mi papel... ...y me llevé, me llevé y me traí el coheté... ...y tú me entiendes, que nosotros todo que está ahí... ...tiene papel y de todo. Otros nacionales haitianos denunciaron ser víctimas de robo... ...por parte de los agentes de inmigración... ...en medio de los operativos. Entonces, Ale, más de esa gente, entró adentro... ...yo tengo papeles, yo puedo dar en condición... mucho valía, muchas cosas en suelo... ...entonces, cuando entro, el teléfono mío está en una mesita... Entonces ellos entró, se agarré el teléfono. Y cuando yo voy a hablar, ellos estoy toda la así para que yo no hable. Hasta que quiten mi teléfono. Pero yo sabe quién que quitarlo. Yo enseñé a Ale, Ale no dice nada. Sí, se quita mi celular hasta mañana, me mete ahí, a, dentro, a blizar, y tú no va a la cama de todo, se quita mi celular en la mano. Ah, la bocina también se mete a en el camión. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.